Es muy fácil que nos vendan cualquier cosa. Cuánta gente se compra la mierda de la Alexa o sale cualquier chorrada en Amazon, les llega el mail, se lo compran. Vamos, es que nos tienen pillados. Tienen el Prime, saben lo que vemos en Prime TV, saben lo que leemos en Kindle, saben lo que escuchamos en Audible. O sea, tú te miras las audiencias de remarketing de Amazon o las audiencias segmentadas por intereses. Es acojonante lo que saben de la gente, tío. Bienvenidos a Growth. Un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Jordi Ordóñez, consultor experto en Amazon, Marketplaces y e e-commerce, creador de all for marketplaces una comunidad formativa y newsletters sobre cómo vender en Marketplaces y recientemente autor de Amazon, manual de supervivencia en el Marketplace número uno de España. Además, Jordi, ya desde hace tiempo, fue nuestra estrella invitada en el blog de Brainsins años atrás. Autor sí. de nuestro curso sobre cómo vender en Amazon en Product Hackers Go, gran referente del e-commerce y buen amigo. Bienvenido, Jordi. Qué guay estar aquí. Y oye, déjame decir que fue el primer blog en el que hice un guest post, el de Brainsins, tío. ¡Fuerte! Qué tiempos. Eh. ¿Qué tiempos? Sí, sí. Estela me contactó y me dijo, oye, ¿quieres escribir y tal? ¿Y hará? nueve años o por ahí. ¿Qué pasa, sí. tío? Y a partir de ahí, tu de moon, tío. Sí, sí. Bueno, y a partir de ahí hemos hecho o, o, muchos que es por muchas cosas eh, y nos hemos entrelazado mucho la, la, la vida, ¿no? Porque hemos estado muy cerquita. Y, uh -huh. y has tenido tú dos etapas. La, la de e-commerce y ahora un poquito más en, en la parte de Amazon. Vamos a empezar por ahí, porque tú en un momento determinado, tú que eras consultor e-commerce, más SEO e-commerce por decirlo así, dices, no, me la voy a jugar todo a Amazon y Marketplaces. Pues eh, no lo pensé, la verdad. O sea, eh, fue saliendo, eh, sigo haciendo cosas de e-commerce, sobre todo de SEO y de PPC y sigo teniendo mis clientes de toda la vida los que les llevo el seo y demás y de hecho sigo ahí aunque siga ahí en la sombra parece que solo hago cosas de amazon pero es que me paso el día tuiteando sobre amazon o haciendo libros y tal entonces eh, la primera el primer contacto eh, que tuve digamos con esto fue a través de due home que es un cliente que llevo con ellos ni me acuerdo y y entonces lo que hice fue un libro sobre SEO en Amazon, porque empecé a investigar sobre el algoritmo y tal, y a partir de ahí hice más libros, porque el primero se vendió, y nada, eh, fue algo, pues, nada premeditado. Fue saliendo sobre la marcha, pero bueno, digamos que hacerte con el tema y con el momento. Claro. De la porque... chiripa, ¿eh? O sea, estrategia, yo, cero, siempre. Bueno, pero porque estabas ahí. Yo creo que al final cuando uno está en un sector haciendo cosas y tratando de aportar ¿no? y, y encontrar las oportunidades, acabas ahí. Eh, a día de hoy, en, dentro del e-commerce, ¿no? como te esta doble visión, ¿cómo de importantes son los marketplaces dentro del ámbito general del e-commerce? Pues dependiendo del nicho en el que estés, cuanto más nicho, nicho sea, eh, menos peso tienen. Pero vamos, ya es, es muy complicado no estar en algún marketplace, sea vertical o sea horizontal. Si ya la mitad de los paquetes de España son de Amazon, la mitad de los paquetes de e-commerce, pues es que tienes que estar ahí, tío, sí o sí. Así que cada vez tienen más peso. Y además cada vez hay más Marketplace. Antes teníamos eh, eBay, Aliexpress, Corte Inglés y, y Amazon. Y ahora está y Merlin, Decathlon. Bueno, Fnac también ha estado ahí desde toda la vida. con Forama Darty. Es que tienes la tira. También porque la tecnología... Eh, en Marketplaces ha avanzado más y, sobre todo, aquí hay un actor importante que es Mirakel, que, que ha hecho, gracias a, a la tecnología que hace para enganchar e-commerce con Marketplaces, pues ha generado 300 y pico Marketplaces para, para clientes desde Carrefour hasta Maisons Dumont. Claro. En, en línea de esto que dices, es verdad, por ejemplo, en España lo hemos vivido en los últimos, quizás, tres, cuatro años, no, no más, que todos los grandes players... Los, los has ido mencionando todo alguno de ellos, todos los que eran grandes players de e-commerce, ¿no? Que la típica tienda, gran tienda online. Eh, uh -huh. Todos a día de hoy son eh, marketplaces. Eh, ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tiene sentido no tiene sentido? ¿Hay espacio para tanto marketplace? Eh, no sé, es, es raro. Bueno, es una forma fácil de ampliar el catálogo sin tener stocks muertos de risa en tu almacén. Y... Y al final es convenience, tío. O sea, el usuario que entra en una tienda para comprar un producto o para comprar tres y encuentra solo uno, pues, se va a acabar yendo a Amazon. Entonces, cuanto más fondo de catálogo tengas, mejor. Y es lo que han visto, pues, todos los grandes tienda animal, Bulebip y tal. Y aparte de eso, también te da la oportunidad de meterte en categorías nuevas. Categorías que a lo mejor no habías tocado, pues, Bulebip, por ejemplo, se, meto, se metió en, en belleza. Bueno, típicamente era suplementos deportivos y tal. También te da la oportunidad de meter, pues, eh, equipamiento deportivo, zapatillas, etcétera. O sea, te da la oportunidad de ser más un trading que no una tienda de suplementos, por ejemplo, o ser un Deport Village. Pero, claro, eso, si tienes que estocar el producto, es imposible. O tienes mucha pasta o, o no puedes estocar todos esos ese caos Entonces, el Marketplace te da, pues, esa oportunidad de crecer en fondo de catálogo sin necesidad de de invertir un pastor. Yo no. Tiene, tienes los usuarios, ¿no? al final tienes ese tráfico, tienes los usuarios de un volumen suficiente y con Marketplace amplias. De, de hecho, justo yo creo que, que, que esta semana eh, PC Componentes, que, que en su día sí. ya pasó a Marketplace e incluso en PC Componentes, pues ya encuentras cosas que no son de ordenadores ¿no? desde, desde hace tiempo, pero acaban de lanzar un Eli, ¿no? que es como Marketplace Multicategoría. A mí, yo creo que ha sido una de las apuestas más distintas que hemos visto últimamente a este respecto, porque es, lanza una nueva marca eh, en este caso, para abrir un, un marketplace generalista. ¿Qué te parece a ti este movimiento? Bien, hay que diversificar, tío. Cuanto más fuentes de ingresos tengamos, mejor. Y al final, es, si te quedas en la categoría electrónica, pues bueno, sabes que dependes de chips que cada vez están más caros de supply chain que es un caos eh, también de los competidores que puedan salir pues bueno amazon va de ribo aliexpress también está muy fuerte ahí media markt también y ampliar el el el scope a otras categorías, vamos, me parece un movimiento natural. Es que al final tienes la base de datos de clientes, sabes que los clientes se fían de ti y de tu marca, confían en PC Componentes, ahora se llama Unilae, pero no deja de ser el mismo logo, el mismo look and feel sí. que PC Componentes y es muy fácil colarles otros productos porque saben que el servicio es súper bueno así que lo veo lo veo normal vamos no lo veo el meterse en, en un berenjenal que no controlas y tal porque al final pc componentes controla mucho de venta online de procesos de logística de repricing de captación de tráfico y eso es simplemente replicarlo en una categoría distinta de productos. Eh, con todo esto que estamos hablando, estamos hablando de distintos marketplaces. Ya has dicho tú antes, ¿no? El tema de marketplaces horizontales, marketplaces verticales. Yo no sé si todo el mundo que nos está escuchando tiene, tiene claro que existen eh, eh, estos, ¿no? Al final, por ejemplo, tenemos los horizontales, que claro, ejemplo, Amazon, generalistas, eh, uh -huh. pero hay más. Si quieres, ahora contamos un poquito cuáles hay o cuáles te gustan a ti particularmente tanto de horizontales. Y luego algunos ejemplos de verticales en nichos, pero yo creo que son los grandes desconocidos en muchos casos, ¿no? Saber que hay grandes players que Solo en una categoría en mascotas o en nutrición o lo que sea, eh, tienen mucha penetración. Pues de horizontales está Amazon, AliExpress, no. eBay, el corte inglés, Carrefour, esos serían los más tochos en España, y verticales, pues tienes PC Componentes, Mascoteros, Tienda Animal, Pule Vip, eh, Perfumes Club, también tiene Marketplace, no. mmm, MediaMark, Warten. Vamos, todos esos son, son verticales, pero vamos, cada vez, bueno, y mano a mano. Claro que me dejo mano a mano Leroy Merlin, por ejemplo, o Decathlon que ha abierto Marketplace también, Sprinter. Es que hay la tira, tío. Hay la tira de, de Marketplaces horizontales y verticales. Sí que es verdad que eh, un vertical, digamos que al estar más especializado, pues, Compite menos en todos los frentes porque, ostras, captar tráfico en todas las categorías y subcategorías que tiene un Amazon o un eBay es súper complicado. Y, además, también te puedo ofrecer mucho mejor servicio. No solo de onboarding para el seller, que el onboarding del seller en Amazon, por ejemplo, es horroroso, pero bueno, es algorítmico, básicamente. Eh, sino también especialización en productos, en marcas, una atención al cliente mejor al estar especializados, porque, vamos, la atención al cliente de Amazon es horrorosa también. Es el, el pie del que, vamos, del que más cojea, ¿no? O sea, con esto que dices, al final, tú cuando vas a vender a Amazon, ¿qué te puedes esperar como vendedor? ¿Estar, estar ahí jodido y solo, ¿no? ¿Cómo va es, esa experiencia? Es una gran churrería. O sea, eh, si todo va bien genial... La mayoría de procesos son algorítmicos, pero a la que tienes un problema y tienes que hablar con customer service y tal, eh, muchas respuestas son automáticas, otras son personas respondiendo basándose en plantillas y rara vez encuentras a alguien que sepa qué es lo que te pasa, que le importe algo y que sepa cómo ayudarte o a quién derivar el caso. Entonces, tienes casos pues, tipo, eh, he tenido que abrir 10 veces el mismo caso para que le llegue a alguien, y me dé feedback y encima me ayude y, y eso es básicamente el día a día de un vendedor de amazon o sea además te vale no tener ningún problema porque el día que lo tengas nadie va a correr para ayudarte no, no vas a llamar a un teléfono y se va a poner una persona eh, a darte atención en tiempo real para ayudarte y a guiarte en el proceso porque, vamos, es toda una gran churrería algorítmica mm. Y, y, ¿Y por qué si Amazon lo hace tan mal esta parte? ¿Por qué sigue ganando la partida? ¿no? ¿Por qué sigue siendo el, el, el gran player en esto? Porque facturan la vida. Entonces todo el mundo se da de hostias por estar ahí y, y facturar eh, ingentes cantidades de dinero. Que no ganarlos, como ya sabemos. Pero vamos, eh, siendo el número uno, pues es muy fácil atraer a nuevos vendedores. Claro. Eh, ¿Hay algún otro marketplace? Porque yo, a veces no te pasa, ¿no? Que, que hablas con gente y te, te dice, oye, probaste marketplace, este otro, tal, tal, tal. Yo tengo la sensación de que hay eh, pocos que traccionen realmente bien. O sea, hay muchos uh -huh. donde puedes hacer venta, ¿no? Y puedes conseguir unas cantidades de ventas eh, que están bien o que suman, ¿no? Si vendo un en 10 marketplaces puedo generar un canal, pero hay pocos, o, o esa sensación tengo... Que te puedan dar una atracción tan brutal como pueda ser Amazon. Más allá de Amazon, ¿hay algunos donde tú hayas experimentado que traccionen particularmente bien en algunas situaciones? En España, no. O sea, sí que forman parte del long tail. Diversificas uh -huh. canales de entrada de facturación y tal, pero que traccionen tanto como Amazon, no. En Francia sí tienes C Discount, por ejemplo. Que está muy bien engrasado, está muy bien engrasada la máquina para poder escalar y tal, pero es que la escalabilidad que te da Amazon, además con su propia logística, con el sistema de venta de logística, perdón, paneuropeo, puedes mandar los stocks a un país de Europa, repartirlos por ahí, hacer envíos eh, nacionales a coste muy bajo en Alemania, en Polonia, en Suecia, eso no lo tiene nadie, tío. O sea, de hecho, el gran rival de Amazon. No es un eBay o no es un c en un corte inglés, sino que es Shopify. Yep. Y claro, en su categoría, digamos que sí hay gente que le hace sombra a nivel más local, tipo pues un Walmart en Estados mm -hmm. Unidos o todo el clúster de empresas de Alibaba o JD en, en Asia, pero en la mayoría de los países es que no tienen un competidor directo que les esté chupando la sangre y el tráfico, porque estás súper bien organizado y el convenience para el cliente es brutal. Los clics, sí. tienes el pedido en 24 horas, no pagas el envío y lo devuelves cuando te sale de... Va, intentaré no decir tacos. Lo devuelves dilo, cuando quieres. Dilo, no, no, no, no, es igual. Va, que me estoy moderando, tío. Me estoy moderando. Has dicho, soy consultor, ay, Corti, no puedo ir diciendo mierda todo el rato. Claro. Bueno, ya, ya, Jordi se está moderando, eso es bueno. Los que le conozcáis de hace tiempo sabéis que, que le gusta decir las cosas directas, por decirlo de una forma. Eh, has dicho varias cosas chulas, Jordi. Eh, por, por un lado... Eh, y vamos a empezar por aquí, el tema de, de que Amazon te permite vender de, de forma internacional, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, es, es algo, de hecho, yo creo que tú has hecho con alguno de tus clientes, que es el tema de, oye, voy a probar distintos mercados antes de abrir incluso mi tienda, pues, eh, pruebo, pruebo en Amazon. ¿Cómo uh -huh. funciona esta parte de, de venta internacional? ¿Qué países es más o menos fácil vender desde España? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues, eh, cuando te abres una cuenta de vendedor en España, tienes acceso a UK que aunque no está en Europa sigue estando dentro del Seller Central, Francia, Italia, Alemania, eh, ¿qué más? Se han metido también Turquía, Polonia, Suecia, Holanda y creo que no me dejo ninguno. Eh, también de rebote, pues eh, desde el mismo Seller Central puedes entrar en Emiratos Árabes, en Egipto creo que, si Arabia Saudí. Pero bueno, eso ya digamos que está un pelín más lejos. Y aparte de vender en estos eh, países, obviamente todos los países que no tienen un Amazon propio, pues yo que son Finlandia o un Noruega o un Austria o Grecia, pues también eh, tienen clientes que compran en los, en los Amazons que tienen más cerca. Eh, internacionalizar es tan fácil y tan difícil como eso. Tú subes una ficha de producto y automáticamente Amazon te la puede traducir a todos los idiomas en, de los países en los que quieras vender. Pones un precio y pones unos costes de envío y puedes hacer tú el envío desde España o puedes meterlo en logística de FBA eh, de Amazon. Eh, y tienes dos opciones: la cross-border que se llama European Fulfillment Network. Entonces enviarías desde España a todos los países de Europa, o el paneuropeo europeo es que mandas stocks a un país de Europa, un almacén de Amazon, y ellos lo reparten según lo que les dice el Big Data: de, pues mira, unos más cerca de aquí, otros más cerca de allí y tiene unos costes pues, más baratos que no enviar desde España a Austria, por ejemplo. Entonces es tan fácil como esto, y obviamente tan difícil como que el producto encaje en el país, eh, que traduzcas bien las fichas de producto, porque no es cuestión de traducir y ya, eh, hay que traducir también las imágenes, hay que encarar los frenos del producto y los beneficios también a temas pues, de país, culturales y tal, y después hay productos que es que no funcionan. O, por ejemplo, pues en Alemania te puedes encontrar con que haya muchísimos más competidores, que esté mucho más consolidado ese nicho y cueste más entrar, que el coste por clic, por ejemplo, sea mucho más alto. En Alemania o en UK, por ejemplo, te pasa eso y que no salgan los números. Así que, bueno, es, es tan fácil como hacer unos clics y tan difícil como aterrizar en un país nuevo y, y empezar a escalar ventas. Claro, que, que esas ventas... Tampoco vienen solas, ¿no? Porque al final dices, oye, Amazon tiene compradores, pero claro, Amazon tiene compradores y tiene mogollón de vendedores. A día de hoy pues es como una mini internet, ¿no? Entonces, si, si, si tú pones tus productos en Amazon y quieres empujar ventas, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que nos permite Amazon y, y otros que pueda tener externos para facilitar esas ventas? Bueno, lo suyo es hacer publicidad dentro y fuera de Amazon. Tienes el sistema de publi interna que el año pasado facturó 32 billones de dólares. O sea que, bueno, al final es uno no, de los que. motores... Sí, sí, sí. Es uno de los motores eh, de beneficio limpio más altos que tiene Amazon, junto con Amazon Web Services. Y después también puedes hacer campañas fuera de, de Amazon. Y tienes una plataforma, bueno, unas estadísticas dentro de, de tu consola de vendedor que llamadas Amazon Attribution, en las cuales pues puedes ver fuentes, de tráfico y también la conversión que tiene. Eh, a partir de ahí, pues, ventas y velocidad de ventas. Hay nichos en los que la velocidad de ventas del top 1 es 5 ventas al día, hay nichos que son 200 o más. Depende de, de la demanda que tenga el producto, de lo que se venda, de si hay Black Hat detrás comprando reseñas y ventas, etcétera. Pero vamos, eh, es básicamente eso, es pay to play total. <risa> Esto, como la vida, como la vida misma, siempre hay que pagar. Exactamente, sí, sí. Es que cuántas cosas gratis hay saliendo a la calle. O sea, bueno, el aire que respiramos de momento, pero es que, joder, algún día nos van a cobrar un impuesto sobre el aire. Sí, sí. Eh, desde luego hay que, ten, hay que tener claro eso, ¿no? Que, que te supone uno, eh, unos costes. Hay, hay un tema que, que viene de todo esto que también es interesante y, y yo creo que te lo he leído a ti en Twitter o, o si no de alguien cercano que es el tema de, lo que has dicho, ¿no? 32 billions que sale de la parte de public y Amazon eh, está palmando pasta en la parte de venta, ¿no? Es decir, o gana muy poco o palma pasta en la parte realmente de, de marketplace, retail, no, no me acuerdo si era la parte de e-commerce suya directamente a la parte de marketplace. En retail, sí. sí, en sí retail en retail retail. y, claro, y la gana en la parte de publicidad. Por lo tanto, se está convirtiendo, o sea, ha pivotado de ser un gran e-commerce a ser un modelo publicitario, ¿no? Que es de donde realmente saca el revenue. Sí, sí. Es que... Bueno, claro, la parte de publicidad, digamos, que tiene una inversión en tecnología y una inversión en atención al cliente, pero poco más, es muy escalable y todavía queda mucho espacio para meter más anuncios dentro de Amazon. Las pujas cada vez son más altas porque hay más competidores. En los días, los peak seasons o los días de la madre, San Valentín, etcétera, los costes por clic suben a saco. Y cada vez hay marcas más grandes también, que también invierten más pasta dentro de Amazon. O sea, que básicamente es, es un motor de generar pasta. Es una pasada. Y aparte de eso está pues la parte de retail, que es donde Amazon compra stocks y los vende, que los compran normalmente muy bien de precio, pero revientan los precios. Tiene un algoritmo de repricing que iguala siempre o baja el precio más bajo que encuentra dentro de Amazon, fuera de Amazon y a veces incluso en tiendas físicas. Y después está la parte de marketplace, que sí si queda que a dinero, porque de cada venta se llevan la parte de publicidad, la parte de comisión sobre venta, toda la parte de, de logística, el fee mensual. Que al final, ahí sí que hay más puerta de entrada de, de pasta. Pero bueno, la publi es lo, que, es lo que más dinero se está dando junto a Amazon Web Services. Claro. Eh, y, y tiene mucha lógica, ¿no? El movimiento de Amazon durante el tiempo ha sido, oye, me creo el mayor e-commerce del mundo, empiezo a tener usuarios y cuando los tengo empiezo a, a quitarme complejidad y quitarme pasta que tengo que poner yo. Empiezo a dejar de comprar un montón del marketplace, empiezo a cobrar por la publicidad. Es decir, empiezo a montar negocios que son más escalables y que tienen menos riesgo para mí. decía Amazon Web Services es lo mismo, que es la joya de la corona, ¿no? Es un, al sí, final sí. eso es un negocio también de no sé cuántos billion exagerados y que no para de, cre de crecer. Eh, a futuro, ¿qué va a ser Amazon? Pues un bicho todavía más gordo que se va a meter en más cosas. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos lo puse hace un mes y pico o así, están vendiendo medicamentos genéricos. Bueno, medicamentos genéricos y no tan genéricos. O sea, desde un ibuprofeno hasta, hasta pastillas para la depresión con su propia marca blanca. Eh, se han metido también en, en fintech, se han metido en en seguros médicos, están vendiendo servicios también en Estados Unidos de pintores, eh, cuidadoras, etcétera, a través del marketplace, eh, se ha metido también haciendo experimentos en venta de coches, en venta de inmuebles, así que, vamos, es que cuando ya tienes la marca dentro de casa, te pueden vender lo que quieras, y de hecho es que,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 Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? pero hay, hay una eh, audiencia súper loca que es gente que ha comprado jamón eh, envasado al vacío en lonchas. Y claro, es que pueden saber desde eso hasta lo que quieras. Si eres autónomo, si eres empresa, si estás casado, si tienes hijos, si tienes una mascota, qué edad tiene, te has metido la lista de bodas ahí dentro... Dónde vives, a dónde te envían los paquetes, si te lo envías a casa o te lo envías al curro a un punto de conveniencia. Bueno, y aparte si tienes a Alexa al lado, pues todo lo que pueden escuchar de tus conversaciones sí. y tal. O sea, Google sabe por dónde navegas y Amazon sabe lo que compras, básicamente. Sí. Y eso es un poder, con... da mucha más pasta La que saber hecho. por dónde navegas o, o que saber qué mails mandas cada día. Sí, sí, es un, es un paso más, es un paso más. Eh, con, con toda esta info que tienen, eh, eh, y claro, tú que has probado al final hacer Publi en, eh, tanto dentro como fuera, ¿es más rentable hacer Publi dentro de Amazon para vender en Amazon o hacerlo desde fuera? Desde dentro siempre. Claro, desde fuera digamos que tienes que atraer a un público, encontrarlo, eh, saber si están en el momento de compra o no, y dentro de Amazon la única intención de búsqueda que hay es comprar. No vas a cotillear o a buscar el mejor de tal. No vas a consumir contenido editorial, vas a, a pasar la visa. El rollo es bestial, pero bestial. ¿Y en qué momento planteas tú irte fuera? ¿Siempre, por decirlo así, con tus clientes, siempre tra trabajas dentro de Amazon? ¿O hay situaciones donde te compensa irte a hacer publicidad fuera? ¿Cuál es ese caso? Dependiendo del producto y también dependiendo de lo... Eh, de lo competido que esté dentro de Amazon, pues te puede salir más barato hacer la publi fuera o usar influencers fuera, por ejemplo, hacer contenido en blogs para llevar tráfico dentro de Amazon. O sea, toda la parte de marca, digamos, que es mucho más fácil hacerla fuera de Amazon, pero la parte de conversión es más fácil hacerla dentro. Y todo lo que puedas hacer de marca, vamos, bienvenido será de cara a las ventas. Y sobre todo a los costes de publicidad. Cuanto más te busque la gente por la marca, menos vas a gastar en public. Es que cada vez está más cara. Antes, digamos que era más fácil posicionar un producto genérico de estos sin mark. Y ahora es más complicado. Entonces, eh, todo lo que puedas hacer a nivel de marca, sobre todo fuera de Amazon, bienvenido será. Porque dentro de Amazon, la marca al final queda muy diluida. así que tienen... Las páginas a plus estás con el diseño mejorado y le han puesto un, un módulo para que expliques cosas sobre tu marca y tienes la Amazon Store y tienes los banners de Sponsored Brands que puedes poner el logo y no sé qué, pero al final a la gente le importa un huevo. A quien le compra o ¿sí, si vas a buscar una marca, vale, sí, pues encuentras los banners y te compras eso, pero muchas veces compras productos en Amazon y no sabes quién te lo envía, si es el propio Amazon, si es un tercero, o si es una marca consolidada o no, porque entras en la ficha de producto, ves que tiene 5.000 reseñas positivas y sueltas la visa. Hmm. Hablando de esto de reseñas positivas, que antes lo has mencionado, tío, hmm. ¿cómo, ¿cómo de certeras o cómo de buenas son las reviews y las estrellitas que hay en Amazon? <risa> <risa> no A ver, depende. Eh, por ejemplo, eh, Sony o o yo que sé, o, o Blue, eh, los de los micros, estos para podcast y tal, no se van a poner a falsificar reseñas. Pero luego tienes a muchos vendedores pequeños o todos los sellers chinos que son especialistas en falsificar reseñas. Entonces eh, hay que vigilar con este tipo de, de productos y sobre todo leerse siempre las reseñas malas, sea Sony o sea quien sea, ¿eh? pero vamos, en las reseñas malas es donde normalmente si las reseñas son falsificadas, la gente ve lo de 5 sobre 5 y se compra el producto. Y en las de 1 sobre 5 es donde están todos los primos que se compraron eso <risa> y te pueden explicar que es una mierda de producto. Pero claro, el tema es que eh, de esos a lo mejor pues hay 100 reseñas, pero si luego hay 4.900 que son positivas, pues el, el, la media de las reseñas es más alta. Claro. Y muchas veces también te contactan, a mí me ha pasado con unos cuchillos que compré, chinos en Amazon hace dos o tres años, se me ocurrió eh, poner una reseña hace unos meses y decir que, que bueno, que ponía que eran inoxidables y se habían oxidado hace mogollón. Y me llegó un WhatsApp, tío, a los minutos. Un WhatsApp de estos de, desde China, porque siempre te dicen hi dear, eh, los chinos. Y, y me mandó un WhatsApp una tía diciendo que era eh, de la marca del servicio de atención al cliente de Europa y que, eh, si podía ponerles 5 sobre 5 o quitar la reseña mala, me mandaban unos cuchillos nuevos a casa y flipé, tío, porque es que era, era automático, ¿eh? Rajo y a los minutos me lleva un WhatsApp, que no puedes hacerlo según los, eh, las condiciones de, de Amazon y tal, pero vamos, están al quite, tío. O sea, imagínate si hacen eso eh, con unos cuchillos que compré hace dos años, pues lo que pueden hacer con un lanzamiento de producto nuevo lo que sea. Son los reyes del Black Hat, tío. <ríe> Aparte de lo que has dicho, que esto son cosas, ni reviews o sea, Amazon ni te deja poner reviews falsas en, en teoría, ni te deja que tengas ese contacto con el cliente pero pasa eh, ¿Es algo que uno se puede plantear hacer sin miedo, este Black Hat o, o es algo que es mejor no hacer por si te explota en la cara? Yo recomiendo no hacerlo nunca porque sobre todo si no sabes lo que estás haciendo y tampoco puedes escalarlo porque los chinos tienen granjas de compra-venta de... Y aquí puedes hacerlo, pero a lo mejor con amigos, conocidos y tal, pero no vas a poder escalarlo a, a mil o a dos mil reseñas. Vamos, mi consejo es siempre no hacerlo. Si tienes un producto bueno, las reseñas buenas llegarán, pero como te líes a hacer esto y te cierren la cuenta de vendedor, no te la van a volver a abrir. Y ahí sí que ya las cagado, sí que te acabarán pagando el saldo que tengas pero ya no puedes volver a vender en Amazon con los mismos datos bancarios, ni con la misma SL, ni la misma persona, ni el mismo ordenador, ni la misma IP. O sea, vamos, te ponen una, una cruz de por vida. Así que yo no lo haría. Y aunque sepas lo que estás haciendo, tampoco lo haría. Así que, que tener cuidado, que no se os ocurra. Lo digo porque es que esta es la típica, ¿no? O sea, se, siempre se ocurre esto. Y luego hay otra, que, que esto lo escucha mucho, la, la de oye, eh, al final yo vendo en Amazon, pero yo tengo una marca y me interesa mucho más vender en mi tienda online. Mm -hmm. eh, típicas tácticas que, que la gente hace de meter una tarjetita en el producto para que luego vaya a tu tienda online. Esto es algo que también Amazon en teoría penaliza. Sí, sí. ¿No? No, no te puedes llevar al cliente fuera de Amazon. Entonces, si te enganchan, te pueden cerrar la cuenta de vendedor. Lo que sí puedes hacer es pedir que te dejen una reseña. Lo que no puedes hacer es decirles que te dejen una reseña positiva que es lo que hace mucha gente. Si todo ha ido bien, déjame una reseña positiva. Y si no, eh, llámame a este teléfono que lo arreglaremos. Claro, si te enganchan con eso, eh, te chutan. Y es verdad que es más difícil que te enganchen haciendo eso cuando haces tu, tu propia logística, porque tienes tú el paquete y al final haces lo que quieres, pero si lo metes en logística de Amazon, puede haber una inspección aleatoria del paquete, encontrar esa tarjeta o que se queje un cliente y, y adiós, muy buenas. Así que Tampoco lo haría. Al final, si la marca es buena, pues la gente la buscará en Google o en redes sociales, la encontrará y encontrará que hay una tienda online. Pero vamos, pues, but, eh, ganar a la conveniencia que tiene Amazon es que es imposible, tío. O sea, ah. Aunque tengas buenos márgenes y tal, pero no vas a dar envíos o devoluciones gratis, no vas a tener la UX de Amazon, no vas a tener el tráfico de Amazon, una marca muy tocha a lo mejor sí. Pero, ostras, una marca pequeña, mediana, es complicado. A menos que lo hagas súper, súper bien. O sea, pues se me ocurren los chavales de Minimalism o los de Blue Banana y tal. Claro, es, es una marca muy potente, ligada también a una filosofía y a unas ideas, joder, que, que además son súper consecuentes con lo que hacen y tal. Pero, por ejemplo, si hubiesen empezado a vender en Amazon, llevarse de ahí el público a su tienda online siempre es más complicado. Al revés, no tanto, porque ya tienes la marca consolidada, la gente conoce el e-commerce, te siguen redes sociales, pero si empiezas en Amazon, claro, la gente, si te conoce, porque a veces ni se fijan, te conoce dentro de Amazon. Rara vez se van a buscar tu tienda online a menos que estén súper, súper interesados en la marca. Entonces, hacer el proceso ese a la inversa es harto complicado, amigo, con claro. Oye, y si somos una marca, los amigos de Blue Banana Minimalist, ¿no? que, que todavía no venden en, en, en Amazon Bueno, Minimalist no sé si vendía ya las carteras, pero por lo general no son muy fans ¿Te, te compensa cuando ya tienes una marca establecida irte a vender a Amazon? O, ¿O mejor quédate con tu estrategia? Yo te diría que todo lo que puedas hacer en tu tienda, con tu base de datos, tus clientes, tu remarketing y tal Siempre mejor que no vender en Amazon Obviamente, si metes el catálogo en Amazon, por hecho por B, vas a acabar vendiendo. También es verdad que va a canibalizar las ventas de tu tienda online también, porque la gente eh, muchas veces prefiere pagar más por tener el servicio de Amazon que comprar en la tienda online de, de la marca. Y esto también pasa pues eh, con Ikea o con... Eh, Walmart en Estados Unidos, hay mucho arbitraje de, de gente que mete los productos de Walmart o de Costco o de Macy's en Amazon y la gente los compra ahí por conveniencia. Eh, y si no, lo que puedes hacer es lo que hacen muchas marcas. Que es, yo tengo mi tienda online con mi marca y luego tengo los mismos productos con otra marca distinta en Amazon. O sea, los puedes llamar, yo qué sé, Maxima en Brand. Y los <risa> metes en Amazon, la gente podrá saber que tiene una relación con tu marca pero no canibalizas las ventas. Sacas una marca específica o igual una línea de productos específica y así no te cargas no solo las ventas de tu e-commerce, sino también las de todos tus distribuidores. Porque al final es, es una putada, pero Amazon les acaba sacando cuota de mercado a, a todos, a la marca que tiene una tienda online y a todos los distribuidores de toda la vida. Qué bueno. bueno, buena táctica esta, la de, la de crearte tu, tu marca, ¿no? Aparte específica para, para Amazon, que además te permitirá tener otro, otra escala de costes, ¿no? Distinta que, que la que tienes sí. en otros canales. Sí, sí, y otro pricing también. Si tienes que derribar el precio, pues oye, al menos no estás haciendo daño a, a la imagen de marca. Hostia, me lo estás vendiendo a 20 en tu tienda online y a 15 en Amazon, ¿por qué estoy pagando 5 euros de más? Entonces, bueno, te da esa flexibilidad de. De hacer y deshacer eh, lo que quieras con esa marca. Y si te la quieres cargar, pues te la cargas. Pero sigues teniendo tu marca, el core de tu marca y tus valores, tu precio y claro. tal, en, en tu tienda online. Claro. Sí, porque aparte la, la gente de Amazon no compra por los valores de tu marca, ¿no? O Se me no compra por <risa> producto, calidad, producto, precio, eh, conveniencia de Amazon y Random. Me da igual que sea sostenible muchas veces, me da igual muchas cosas. Sí, sí, sí, hombre, sostenible no es, tío, si es que vamos, al final tienen a repartidores dando tumbos por todos los, por todas las ciudades, paquetes de cartón, joder, te mandan a veces paquetes así para meter una cosa pequeñita dentro, sí que tienen lo del eh, packaging eficiente y no sé qué, pero el propio Amazon, joder, yo me he comprado unas pilas y me han mandado una caja que parece un ataúd, ¿sabes? Y dices, esto es sostenible, no tiene nada, tío, ¿y qué valores hay detrás? Pues bueno, ya sabes los valores que hay, eh, hay. Un sindicato dentro de Amazon que lo crearon la semana pasada en Nueva York y ya está Amazon cagándose en todo. O sea, eh, por mucho que sí que es verdad que, que cuidan a gran parte de los trabajadores, que cobran bien en relación a, a lo que son los sueldos en logística y tal, pero de hecho, al final, eh, joder, uno no, no hace una empresa de un trillón de dólares respetando a todo el mundo. Sí. Sí, el amigo Jeff eh, se va haciendo sus amigos y sobre todo muchos enemigos o gente que no le mira tan bien, ¿no? Porque... Sí, pero cuando tienes dinero yo creo que te da igual, ¿no? Está bien, sí. Sí, Calvo ya estaba antes de ser millonario. Ahora está muy fuerte, ahora sí. se ha puesto fuerte. Ahora con el, din el dinero te da poder, parece ser, para pues ponerte... Es... Bueno, o te da las horas para ir al gimnasio, también te puedes... Eh... Tomar ciclos sanos de esos que dicen en Foro Coches para ponerte más mazas. No sé, tío. La verdad es que es, es normal que también se te vaya la olla en ciertas circunstancias. O sea, el tío tiene muchísima pasta, ha dejado a la mujer de toda la vida porque estaba con otra, más joven y no sé qué. Ahora se ha puesto mazas, que si sea, se está construyendo el yate más largo del mundo y tal. Bueno, cosas de ricos, tío. No sé. Nunca nos va a pasar. Así que... no y si, no, si nos pasa la beta, sale las locura que se nos ocurrirían a nosotros también. Que... No se me ocurre ninguna, eh, tío, la verdad. Es que eso de, no, ahora me voy a hacer un yate de 127 metros y tal. Yo qué sé, tío, ¿para qué? Cómprate el barco de chanquete y sé feliz, tío. No hace, falta, eh, no hace falta tener un barco caro para ser feliz, digo yo. A, a remar, a remar. Exactamente, eh, eh. Hablamos al principio, Jordi, y has dicho, ¿no?, que... que... Porque vender en Amazon se puede vender, otra cosa es ganar dinero, más o menos. ¿Cómo va esto? Porque al final, mucha de esta conveniencia que estás hablando, ¿no? de que la gente quiere de Amazon, oye, de devoluciones, envíos, eh, porque están metidos en, en tu Prime y demás, esto realmente lo paga alguien y entiendo que muchas veces es el propio vendedor el que de una forma u otra lo, lo va pagando. ¿Qué, cu cuando yo voy a vender un producto en Amazon, ¿cuáles son los costes que tengo que tener en cuenta que, que voy a, en los que voy a incurrir? Bueno, siempre hay alguien que paga la fiesta, en este caso es el, el vendedor. y De hecho, el, el ejemplo más claro que tenemos es la tasa Google que le pusieron a Amazon, que era un tres y pico, la repercutieron en las comisiones de venta y los vendedores eh, lo repercutieron a los clientes. O sea, que al final, quien ha acabado pagando eso son los clientes y una parte también los vendedores. De costes tienes el mensual de 39 euros al mes más masiva por vender en Amazon, más después tienes las comisiones por cada una de las ventas, comisiones sobre el PVP que van desde un 5 y pico hasta un 20 y después tienes eh, los anuncios que es donde se te puede ir bastante pasta también en costes por clic y, y sobre todo también si el producto no es de recurrencia porque sí que puedes estirar el coste por clic en la primera venta y luego tener recurrencia en la segunda y no pagar. Pero si no es un producto de recurrencia, pues se te puede ir bastante la pasta. Y luego está la logística. Si quieres meter el producto en logística de Amazon, pagas un almacenaje mensual. Y eh, al estar ahí, normalmente acaban el programa Prime, que eso significa que el cliente no paga el, el envío, pero tú sí que lo pagas. Y luego hay hasta setenta y pico variables más en las que te pueden quitar algo de margen. Puede ser devoluciones, reembolsos, envíos... Eh, personalizados o envíos con papel de regalo, por ejemplo, los closing fees que tienen en algunas categorías que le añaden un tanto por ciento al, a la comisión. Bueno, hay, hay la tira de circunstancias en las que puedes acabar pagando más por la fiesta. ¿Y quién lo paga? Pues, básicamente, el vendedor. Y lo que hace normalmente pues, es subir los precios porque si no, no, no salen los números. Así que tampoco es tan barato... Amazon, porque, bueno, al final, si yo no tengo que pagar la tasa Google en mi tienda online o no tengo que pagar un 15% de comisión a Amazon, obviamente, eh, no voy a subir tanto el precio. ¿Y qué hace Amazon también? Pues, si encuentra que tu producto está en Amazon a 29, pero en tu tienda está a 22 porque no tienes que pagar X cosas, puede hacer que pierdas la buy box porque el producto está exageradamente más alto en Amazon que en tu tienda online. Con lo cual, te jodes si no puedes eh, vender directamente en la ficha de producto. No sale el botón amarillo de comprar, sino que te pone ver opciones de compra. Entonces, haces clic ahí, se despliega una capa a mano derecha y ahí sí puedes comprar el producto. Pero, claro, mucha gente no sabe que existe ese botón y lo que ves, es, ah, no hay botón de compra, ah, no se puede comprar. O sea que eh, si pones el producto más barato en tu tienda online, también puede ser que te, te foquen en Amazon. Estoy diciendo muchos tacos ya. No, no, pero está bien, está bien. Aparte están camuflados, o sea que queda ahí. <risa> queda más o menos bien. ¿Cómo? Joder, tío, es que con todo lo que has dicho, es muy complicado hacer incluso una, una cuenta de pérdidas y ganancias en, en Amazon, ¿no? Porque al final. Eh, sí, siempre Comparado hay micro... con tu canal. Sí, sí, sin duda. O sea, siempre hay microcosas que pueden salir o, o incluso cosas random tipo es que algorítmicamente me han cambiado de categoría y ahora resulta que la comisión que tengo por venta es, es más alta o por ejemplo eh, a alguien se le ha ocurrido medir el producto la caja que tengo metida en logística de amazon la ha medido mal y ahora resulta que son dos centímetros más y eso hace que me suba el coste de, de almacenamiento y aparte me meten en el siguiente tramo de, eh, de sobres o de paquetes, con lo cual me cuesta más el envío. O sea, pueden salir tantas cosas que la única forma de, de estar encima 24 horas y que no te pasen es monitorizar ciertas cosas con herramientas. Pero aún así, pues, te pueden pasar mogollón de cosas. Yo ayer, por ejemplo, estaba vendiendo un producto en Amazon eh, con otros vendedores en la ficha de producto. Entonces, me puse a a bajar el precio, manualmente desde la aplicación. Eh, otro de los vendedores tenía un repricer y empezó a bajar 10 céntimos y yo bajé también y tal. Y de repente me, des me desaparece el stock. Digo, coño, ¿qué ha pasado aquí. Pues era alguien, se supone que el otro vendedor, que ha cogido todas las unidades que tengo disponibles de ese producto, las ha metido en el carrito y adiós. Es como si me hubiese quedado sin stock. Entonces, tardas unas horas en que vuelva el stock pero adiós, muy buenas. Y claro, sin esto, pues desaparece de la ficha de producto. ¿no? Ah. Entonces, pues bueno, son cosas que pueden pasar que, que obviamente cada marketplace tiene las suyas y, y también cada sistema de e-commerce, pues no han salido pirulas que se podían hacer sí. con Prestashop o con Magento para generar descuentos o cosas así. Eh, y normalmente, claro, no las sabes antes de vender ahí. Las vas encontrando y, y a veces te las encuentras y sabes por qué pasa y otras no. Pero bueno, es parte del juego, tío. Sí, sí. Nada, desde luego esto es un poco como una partida de póker. Está claro, hay que estar ahí muy encima viendo qué va haciendo el otro. Sí, no lo sé. A ver, es que te puedo pasar en todos lados. O sea, a ti te cerraron todas las cuentas de Twitter, por ejemplo. Y sí, tampoco sí. hiciste nada malo. O sea, simplemente tuiteabas lo mismo desde una aplicación en cuatro o cinco cuentas que tenías que eran tuyas. Que es lícito no que tú tuites lo que te dé la gana en tus cuentas y te las chaparon todas. Entonces, pues bueno, esas cosas que están ahí en una clausulita en las condiciones que no se lee nadie o, o que se van añadiendo a medida que pasa el tiempo, pues, pues te puedes suponer una putada como que te quedes sin Twitter claro. y en Amazon, pues te puedes suponer otras cosas, pero bueno, no, pasa pues, en todos lados. Justo. Sí, la putada es que al final Amazon muchas veces puede ser tu negocio o gran parte de tu negocio, ¿no? Es decir, que tienes que andar con cuidado porque, porque te puedes quedar de la noche a la mañana sin business y, y con no, todo. No, sin duda. Normalmente te cierran las cuentas de Twitter y no entras en, en, en un ERTE. Sí. Eh, sí. O, o tienes que chutar a gente. Claro, en Amazon sí puede pasar, yo he encontrado casos de gente pues, que, que le han... Eh, secuestrado la ficha de producto y han tenido, bueno, han perdido un montón de ventas y han tenido que chutar a gente o reestructurar el negocio. Pero, bueno, eso te puede pasar en otros lados. Sí que es verdad que en Amazon es un poco más, a ver, eh, está más a la orden del día que te pasen estas cosas. Pero, vamos, que puedes tener todos los huevos metidos en Walmart y que te cierren la cuenta y adiós también. Por eso es súper importante que todo lo que puedas hacer en tu tienda online y tener 100% controlado, lo hagas. Porque así claro. no dependes de, de terceros. Claro. Yo os digo como hemos hablado de muchas cosas eh, complejas de todo esto, oye, cuéntanos ¿cas casos de éxito que tú, que tú has trabajado ¿no? con, con, con marcas que le han petado también en Amazon y en Marketplaces para entender un poco el potencial. Bueno, hay marcas ya consolidadas que están en la parte de retail y... Y a las que Amazon eh, les ha supuesto un, un boost en la facturación. marcas eh, tochas, eh, bueno, alimentación, de moda, etcétera. Y después hay pequeños vendedores que, que han empezado a vender. Algunos son clientes, otros no, pero vamos, o clientes de terceros. Y hemos visto los, los resultados y, claro, han podido escalar la tira. O sea, igual el primer año facturó 100.000 euros, el segundo 500.000. Y claro, es, es exponencial porque cuanta más visibilidad tienes, más reseñas, más se compra el producto y puedes llegar a escalar, vamos, hasta el infinito. O sea, y de hecho, por ahí han salido los agregadores de marcas eh, para comprar esos negocios y ayudarlos a escalar todavía más. Y, y hay mucha gente que ya se dedica a coger una marca, escalarla dentro de Amazon y después venderla a, a un tercero. Pero, vamos, yo he visto de todo, desde, desde clientes, de, hostia, estoy yo solo en mi casa y facturo mil eh, pavos al año en Amazon, una persona sola o más, eh, o sea, más de facturación, hasta marcas más tochas que facturan 10, 15, 20 millones dentro de Amazon, que no significa ganarlos, eh, pero, bueno, hostia, facturar 10 millones o facturar 100.000 euros, tío. O sea, a mí me parece una proeza facturar 100.000 euros en un solo canal. Y, y una sola persona, es que es, es mucha pasta. Pero claro, es la tienda online más grande del mundo o la segunda, con permiso de, de los chinos. Entonces, puedes llegar a escalar y, y también ganar mucho dinero. Cuanto más conoces a Amazon, más sabes dónde hay que ajustar los costes, eh, más sabes dónde hay que optimizar las campañas, si te sale a cuenta tener el producto en su logística o no, cuánto tiempo tarda en rotar el producto para mandar las unidades necesarias y no tener sobrecostes. O sea, cuanto más conoces a la bestia, más fácil es dominar los procesos y que no te pasen ciertas cosas. Y en España es una cosa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, conozco a vendedores y, a, y advisors que tienen unos negocios montados de la hostia. O sea, Pero vamos, facturando millones y millones y millones con sus propias marcas o incluso todos los del arbitraje, revendiendo, tío. Que están haciendo 20, 30 mil eh, dólares de facturación a la semana revendiendo productos que encuentran en online en Walmart o en otras tiendas. Y a mí me parece alucinante. O sea, que una sola persona pueda hacer eso desde su casa, simplemente encontrando los productos, comprándolos, los llevas a su casa, los reetiquetas y los mandas a Amazon, porque, claro, ya ni gastan en publicidad. Porque son fichas de producto que tienen una rotación, que no necesitan eh, anunciarse. Simplemente tienes que encontrar el producto, comprarlo bien de precio, con un repricer ganar la Buybox o ganar parte de la cuota de Buybox. Y venga, pum, pum, pum. y hay gente de esta que factura muchísima pasta, tío, millones revendiendo. Sin precios de mayorista, ¿eh? O sea, simplemente pues, comprando online en en Walmart o en otras eh, tiendas y revendiéndolo en Amazon. O en eBay. Qué bueno. sí. Al final, eh, eh, típico buscavidas de toda la vida, pero en digital. O saber dónde tengo un producto que pueda comprar barato y que le pueda sacar sí. aquí un, unos euros. Y después te venden el curso, claro. Se nunca falla. es <ríe> donde está el dinero. Hombre. Has hablado de los chinos. ¿Por, por, qué, ¿por qué Alibaba todavía no ha no, no Porque lleva tiempo entrando en España, al final compramos mucho, pero yo creo que sigue estando como órdenes de magnitud por, por debajo. Tengo la sensación en España, sí. al menos que, que Amazon. ¿por, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, no hay la misma selección de producto ni de marcas. Hay mucha gente que no vende ahí por, por imagen. Porque al final tienen la imagen de que son los chinos, pues son chinos, y, y la imagen que tiene la mayoría de gente a nivel mundial es que es producto barato, de mala calidad, no dura, etcétera. Entonces, eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen es, es ese. Pero bueno, lo están supliendo con otras cosas. Por ejemplo, pues el, el acuerdo de logística que hicieron con GLS, todas las campañas que están haciendo con influencers y tal. La verdad es que están metiéndole mucho gas. Pero, ostras, es que salirse de Amazon, tío, es muy complicado. Y a la que tienes un problema con un envío en AliExpress, sí que es verdad que, que es fácil hablar con el vendedor y tal, pero no está AliExpress muchas veces intermediando, no puedes devolver el producto eh, tan fácilmente y tal. Y toda esa parte de, de convenience y también hay otro factor cultural, que es que, hostia, tú en Amazon hablas normalmente con con gente, con europeos, estadounidenses, eh, españoles, etcétera, Y hablar con un chino es complicado. Ya hay temas culturales, hay temas de idioma, traducciones automáticas, que no se entiende, fichas de producto que, joder, que son haikus y no se entiende una mierda. Y luego también están las falsificaciones, que sí que es verdad que, que se han puesto mucho las pilas, pero, pero está lleno de falsificaciones, tío. Si tú te metes en Alibaba o en Aliexpress, pues encontrar una cantidad de falsificaciones bestial. Eh, desde productos chorras hasta yo no sé, licencias de Star Wars, de Disney, los legos estos de Harvey, de Magician, que son los legos marca eh, china de, de Harry Potter y tal. No sé, tío, esas cosas normalmente no dan confianza y, y la gente pues compra en otros lados. Es, es otro tipo de, de comprador. Eh... Jordi, también antes hablabas de agregadores de, de marcas, ¿no? De Amazon, iba a aprovechar un poco para preguntarte tu, tu opinión y de paso mencionar aquí a Java porque llevo persiguiendo a David para Tech un montón entonces así tengo la excusa de ponerle un tuit o algo para que se venga porque siempre me siempre me dice sí, sí, hablamos, hablamos pero como están creciendo tanto los cabrones que ahora han, han levantado un rondón de la leche pues ahí se me va escapando ¿Qué te parece? O sea, cuéntanos un poco sobre esta tendencia mientras no traemos a la gente de, de, de Java para que la gente la conozca y ¿cuál es tu visión de de los agregadores? Pues, bueno, básicamente es un negocio de economías de escala en los que levantas pasta para comprar eh, negocios, sobre todo marcas, y, y cada vez más marcas que tengan producto propio, patente, etcétera, eh, en Amazon o en otros marketplaces para internamente, con, con el capital que tienes y con un equipo senior, escalarlas, vender más, internacionalizar, eh, abaratar costes en fabricación, en supply chain, en ads, etcétera, y bueno, básicamente es el, el negocio de toda la vida de compro algo, lo optimizo y, y gano más pasta o después lo revendo. Hay, hay algunos agregadores tochísimos pues como Thrasio que está en cuatro billones de valoración, o ¿no? son aburradas, SellerX, los de Perch también... Cada vez hay más agregadores de estos. También hay agregadores más locales, pues, eh, en Israel o en, en Latam, por ejemplo, en México hay un par de agregadores. Y básicamente es un negocio que, que sí que tiene sentido, pero es que necesitas mucha pasta para, no solo para comprar, porque ofrecen múltiplos de por dos por tres algunas veces hasta por ocho sino también necesitas pasta para, para contratar a seniors que puedan escalar ciertas cosas, porque... Optimizar eh, una cadena de importación y distribución, pues, hostia, un junior no te lo puede hacer. O llegar a optimizar ciertas campañas de publi, pues sí que te lo podía hacer un junior, pero llegar a un punto en el que necesitarás a un senior que, que te lo pueda optimizar mejor... Luego hay temas de internacionalización pues que no puedes dejarlo en manos de cualquiera y sobre todo hay muchas cosas en, en Amazon que no puedes dejar en manos de alguien que no sepa lo que hace porque si te chapan la cuenta ya la has cagado y eso sí que no lo recuperas. Entonces te chapan la cuenta, te chapan las fichas de producto que son las que tienen el histórico de ventas y las reseñas y adiós muy buenas el negocio. Así que necesitas pasta por ahí para crecer, para comprar las cuentas y para meter a, a equipo eh, que sea senior. Pero bueno. Pero bueno, al final al final es como bien. los Procter and Gamble y demás de toda la vida, que eran un poco más de marcas determinadas de verticales, uh -huh. pero es un poco esto, conglomerados de marcas, no tienes una estructura común, porque para, para de, marcas de determinado tamaño tampoco necesitas tener estructura propia en todos los puntos, ¿no? Sí, también, a ver, eh, han visto una oportunidad, por ejemplo, en, en países tipo Estados Unidos o UK, que, que es que... Mucha gente ha escalado eh, productos o marcas dentro de Amazon sin tener ni puta idea de lo que hacía al principio o sin ser expertos en fabricación de productos, importaciones, en, en ads, en SEO y tal. Entonces es relativamente fácil coger esos procesos, optimizarlos, gastar menos pasta e incluso ampliar el portafolio de productos porque hay nuevas oportunidades que a lo mejor tú no sabes detectar de, ostras, tengo una marca de juguetes que funciona muy bien, pues voy sacando juguetes, ¿no? A lo mejor si extrapolas esa marca a, a deporte, los juguetes los compran los propios padres. Y en deporte hay muchas cosas que puedes hacer con los críos. Entonces, a lo mejor si amplías categorías, pues puedes vender productos de esa marca en deporte o en cosas más relacionadas con ocio, etcétera. Y eso hay veces que, que porque estás metido dentro de la empresa o por desconocimiento, pues no es capaz de verlo. Jordi, que salto y ya nos vamos a ir eh, casi acabando, pero quería preguntarte antes de, de meternos en, en la parte más final, un poco revisar tu libro. Eh, sí. Hablamos antes de empezar el contexto global, ¿no? Al final, llevamos unos años desde pandemia que, por un lado, con la pandemia el e-commerce sí que ha subido, pero luego empezamos. Eh, temas de cadena de suministro, problemas logísticos, ahora la guerra de, de Ucrania. Eh, ¿Cómo está el contexto global del e-commerce? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Y, y qué pueden esperar...? los e-commerce y las marcas. Lo digo porque en los últimos meses, a mí sí me ha preguntado mucha gente, imagino a ti también, ¿no? oye, me, em, estoy teniendo menos tráfico, estoy teniendo menos conversiones, estoy teniendo problemas, estoy problema, teniendo problemas para incluso para comprar eh, mercancías. ¿Cuál es todo este contexto y, y cuál es tu opinión? Bueno, se ha ralentizado, obviamente, los números del COVID, no los volveremos a repetir a menos que pase algo eh, muy parecido. Y, y era normal que, a ver, que, que se fuese apalancando ese crecimiento, hubiese menos crecimiento, eh, porque es que lo del COVID fue bestial. Y al final, hostia, el contexto que hay de toda la cadena de supply chain está jodida, los precios están por las nubes, las materias primas han subido, hay inflación, eh, hay un chalado que tiene el botón para mandar 6.500 misiles nucleares y tal, y está en guerra, pues macho, al final, a ver, eso... Es normal. O sea, la gente cuando está en este tipo de contexto se guarda el dinero para lo básico que es comer, <ríe> pagar el alquiler, el cole de los niños y tal. Y no se gasta el dinero en chorradas. Sí que es verdad que eh, en algunas plataformas se ha desacelerado menos que en otras. Por ejemplo, pues en e-commerce propios sí que he visto más, más bajón. En marketplaces ha habido bajón, pero no tanto porque también es un tema de... De, de tráfico y de, y de lo habituada que está la gente a comprar dentro de esos marketplaces. Eso, o sea, al final tienen más recurrencia, no, no falla, que una tienda online eh, propia y tienen lo que decíamos antes del fondo de catálogo y tal. Y a lo mejor pues te puede salir por ahí una sugerencia de un producto de un seller que no lo estamos vendiendo en la tienda online y sí lo estamos vendiendo dentro del marketplace. Pero, vamos, eh, en general ha bajado. Lleva desde el mes de febrero bastante jodida la cosa. Entre lo, el tema de supply chain, después la huelga de transportistas y lo de la guerra ha sido el, el remate final. De hecho, la semana que, que empezó oficialmente la guerra, eh, vamos, la invasión de, de Ucrania, bajaron las ventas. Pero es que es normal. O sea, la gente ve que a, pocos, a pocas horas de avión de aquí están matando a gente en una guerra y encima pues están diciendo cada dos por tres que si el, no sé qué el armamento nuclear y tal, pues ya te guardas el dinero en un calcetín por pues si hay que salir por patas, tío, que es lo normal. Y el que, no lo, el que diga que no lo ha pensado o no lo ha hecho, yo creo que miente. Porque vamos, hay que ser muy optimistas para pensar que no pasará nada. Y es normal que, que haya menos ventas. No, hay que lidiar con ello, hay que entenderlo. O sea, es verdad que también eh, yo creo que pandemia eh, puso un listón muy alto. O sea, yo lo hemos vivido con gente cercana, ¿no? Que decía, joder, es que estoy bajando. Y digo, claro, cabrón, es que ha multiplicado por cuatro, por cinco, por claro. seis durante pandemia. Claro. No no puedes esperar mantener eso. Imposible, tío, imposible. Sí que es verdad que hay mucha más adopción desde la pandemia. Hay muchos clientes nuevos, gente que no compraba online, en, en tiendas online o en marketplaces, pero es que esos números no los vamos a volver a repetir a menos que, yo que sé, que hay alguien haga otra sopa de murciélago de pangolín y la liga a nivel mundial. Pero vamos, es muy complicado, tío. Si es que yo me pasó también crecimientos de por tres o más en cuestión de siete días. Y luego, claro, que hay que dimensionar eso, que se si almacenes, que gente en los almacenes y tal, y claro, mucha gente estaba de baja o no iba a currar porque estaba acojonada, entonces dimensionar eso fue una locura. Y claro, decir que si estamos por debajo de 2021 o de 2020, pues sí, claro que sí, tío, normal. Yo también estoy por debajo de lo que hacía con 25 años, pero es que el cuerpo no aguanta, macho. O sea, es que sí. no, yo creo que no se va a volver a repetir eso. Bueno, espero que no se vuelva a repetir, al menos no por una pandemia a nivel mundial. Claro. Eso, que, no, que nos pille, que eso vaya que vaya creciendo a su rima ahora. Con todo lo que nos has dicho, eh, Jordi, nos queda claro que, que Amazon es una oportunidad. aquí también. Los que nos estáis escuchando, estoy mostrando el, el libro de Amazon en el vídeo. Eh, Jordi muestra un video cuento La Bella y la Bestia. A, a sí, es la que... misma portada. ¿eh? De hecho, hay uno <ríe> guapo y uno feo. No sí. diremos cuál es. <ríe> Eh, Amazon es una estupenda oportunidad, evidentemente, para todo el mundo que venda online. Eh, lo decías tú, la mitad de los paquetes en España eh, son de, de Amazon. Oye, como poco, <risa> hay mucha gente comprando ahí, pero es complicado. Eh, Habéis sacado este libro, Amazon, manual de supervivencia en el marketplace número uno de España. ¿Para quién es este libro y qué podemos esperar de él? Pues para gente que no esté vendiendo en Amazon y que quiera vender, para gente que quiera indagar más en qué es la venta de Amazon, para sellers que lleven poco tiempo, nivel básico medio, o sea, cosas avanzadas no hay. De hecho, de ahí también la idea de que el prólogo lo hiciese mi madre, porque es un libro pensado para que hasta mi madre aprenda a vender en Amazon. Entonces, pedimos el libro eh, una vez esto a, estaba terminado, y le dijimos, si con este libro aprendes a vender en Amazon, Refléjalo en el prólogo y si no, dímelo porque lo volveremos a, a reescribir. Y, y básicamente está pensado para eso, un nivel básico medio. Sí que hay cosas que te pueden servir como consulta. Pues, ostras, eh, ¿qué era lo del programa de transparencia? Ahora que me he registrado en el Brand Registry y tal, pues mira, o lo buscas online o lo buscas en. En el libro, que además lo explicamos con chascarrillos, porque Miguel, que es el coautor del libro Miguel Nicolás, pues también es de mi cuerda, hacemos eh, mofa y befa del muerto y del que está velando al muerto, así que es, hay que esperar un, un libro eso, entretenido y, y a, a la par que útil, o sea, no, no solo nuestras hipótesis plasmadas en doscientas y pico páginas. También es toda la experiencia que tenemos vendiendo en Amazon y con clientes en todo este tiempo, pues, pues, plasmada. Y todo lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar, cómo solucionarlo. O sea, también está bien para que vayas un poco prevenido por la vida. <risa> para que sí. veas qué es lo que te puede pasar, que es que factures mucha pasta y también lo que te puede pasar, que es que no ganes un duro porque no has tenido en cuenta X cosas. Eso es. Yo creo que es, está muy bien explicado lo de manual de supervivencia, ¿no? Al final es un, un manual sí. con, con muchas claves, muy fácil de leer. El prólogo de tu madre hay que leerlo. O sea, yo solo diría, aunque solo sea por, por leer el prólogo de la madre de Jordi, hay que comprarse el libro. Oye, eh, es una casuística que puede pasar, ¿eh? O sea, enfermera jubilada que quiere vender en Amazon. Pues oye, este libro es para ti, por ejemplo. Claro, claro. Y si tenéis un business y, y habéis hecho vuestros pinitos, también es eh, yo me lo he leído y, y he sacado cosas porque es un mundo muy complejo. O sea, decir, Amazon a día de hoy tiene muchas derivadas, que distintas formas de vender, eh, pues lo que hemos hablado antes, logística, no logística, es, es un poquito complejo. Así sí. que todo el mundo a comprarlo. Última pregunta, Jordi. Que tengo interés. Oye, tu newsletter, formación, consultoría, ahora libro. ¿Se vive bien como experto y consultor vendiendo servicios de venta en marketplaces? Cuéntanos un un poquito sobre la vida del consultor eh, bueno sí, se vive mejor que vendiendo en amazon y teniendo el 100% de tu facturación ahí o sea es menos volátil es menos volátil que tener todos tus huevos metidos ahí o, o tenerlos todos metidos en, en ethereum por ejemplo ¿no? pero sí que Sí que es verdad que, que bueno que hay que estar encima de muchas cosas, estar al día en muchas cosas porque pues, salen cosas nuevas, sale GA4 eh, a nivel de, de métricas o sale pues, una tasa Google o hay una huelga de transportistas o, yo qué sé, Amazon cambia las tarifas, etcétera. Con lo cual, tienes que saber de todo y estar al día de todo. Y, además, bajar al barro, que es lo que me gusta a mí. O sea, a mí no, no me gusta ser consultor de estos de, te voy a decir cómo montar una startup y no montado una... En mi vida, sino que me gusta vender dentro de Amazon, vender eh, con mis propios e-commerce o con proyectos de nicho que tenga y tal, porque es la mejor manera de, de caerse de la bici y saber qué es lo que está pasando. Y aparte de eso, pues combinarlo con, con hablar con mucha gente, pues lo que haces tú con el equipo que tienes en Product Hackers o con toda la gente que entrevistas, pues te enteras de muchísimas cosas, claro. tío. Sí, sí. Son, son mundos muy, muy complejos al final con muchas variables. Sí, tío, sí, sí. Que es lo apasionante de esto. Porque no vas a estar 20 años eh, viviendo de lo mismo. Puede ser un palo horroroso. Depende del tipo de persona que seas. Y también es lo estresante de esto. Que es que, joder, cuando lo tienes dominado, resulta que Google te cambia un algoritmo. O a 9 de Amazon mete una nueva variable o lo que sea. Y adiós, muy buenas. Pero bueno, a mí me gusta, tío. Y a, a ti también, eh? pirata. Sí, sí. Nos gusta, no. nos gusta. Jordi, para acabar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Dónde, ¿A dónde quieres que vaya la gente después de escuchar este episodio? Mira, a Amazon y a comprar el libro porque así tendremos velocidad de ventas y mejores rankings, que ya el primer día lo metimos en top uno de dos subcategorías y eso al final a mí pasta no me va a dar porque lo, lo que me queda de cada venta es poquísimo, pero ostras, el, la trempera que te da ser el top 1 en una categoría de Amazon con un libro que habla de Amazon y dentro del libro se raja de Amazon, eso no se paga con dinero. Pues ya está, todos a comprar el libro. Amazon, manual de supervivencia en el Marketplace número uno de España. Buscarlo. Sí. Si no buscáis Jordi Ordóñez en Amazon, seguro que sale ahí como, como autor o algo. O sea, que es fácil. Pondremos enlace en las notas del episodio. Lo vamos a poner muy facilito para que os podáis comprar el libro. Aparte, os, os seréis Pram, na, un one click y os lo mandan a casa y os olvidáis. Eso llega... Muy Pero, como Corti, que tiene dos. Es que hay gente que se lo compra dos veces, una para subrayarlo, otra para revenderlo. Vamos. Claro, nunca se sabe. Es esto evidente. luego va, va a valer mucho dinero. Jordi, tío, muchas gracias por el repaso que nos has pegado aquí. Yo creo que, que eh, esto ha servido muy bien para ubicar a mucha gente como es Amazon a día de hoy y todas las oportunidades. Y nada, eh, gracias también por el libro porque es una, una maravilla. Y descanso un poco, que haces muchas cosas, tío. Nada, ah, tío. hombre, Gracias a ti por la invitación Que siempre es un placer verte, hablar contigo Y como siempre digo, es un tío que sabe mucho Y además es una bellísima persona Que ojo, que no hay tantas bellísimas personas eh, Por el mundo y en este mundillo tampoco Y tú, tío, eres una de ellas a no Esto nos llaman a, a los feos Claro, a los feos nos dicen bellísimas personas Pero se agradece es que yo te quiero un poco, yo también Si no puedes ser el guapo, ser el gracioso O ser el que es buena gente Es que ser feo y mala gente, tío, ya son ganas de complicarse la vida Sí, pasa que hay que estar, ser muy rico. O sea, solo te queda ya eso. <risa> hay que ser Lo como dicho, besos, tío. Eso es. Eh, muchas gracias por todo y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un abrazo.